el pulso de los acontecimientos políticos y sociales más relevantes en la región de Baja California a través del canal de noticias Plex. Información actualizada con entrevistas exclusivas en temas de relevancia para nuestra comunidad para que usted pueda tomar mejores decisiones. Nuestra presencia en internet PlexMX.info y en las páginas de YouTube, Facebook e Instagram donde nos encuentran como Plex México. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la señal del sistema informativo Plex. Les saluda Ricardo Mesa. Iniciamos transmisión hoy lunes 20 de diciembre de 2021. Gracias por acompañarnos a través de nuestra página de Facebook Plex México. Karina dice, muy buenos días Karina Navarro, esperemos no tiren hoy el programa. Buenos días, así es, esperemos que hoy no, no nos tire Facebook el programa. Eh, voy a tratar de, de hablar diferente para que no piense Sony que, <ríe> que tiene los créditos de mi voz, como ha pasado en anteriores ocasiones. Y pues crucemos los dedos, ¿no? Si se cae la señal, voy a reiniciarla. Si ven que se cae la señal, la reinicio otra vez eh, aquí mismo, a ver, si, a ver si pega, ¿no? Y pues frío, mucho frío el día de hoy, en la madrugada, todavía se siente bastante heladito. Es eh, la tendencia que hay en estos, est estos días. Hoy también va a estar bastante frío en la noche, se esperan 7 hasta 4 grados en algunos puntos, 4 grados centígrados. Que es pues ya bastante frío, ahora sí vienen chamarrados y con cobijas dobles o una del, del, de la del tigre, del, de esas cobijas gruesas, para que no se vayan a enfermar con esta cambios de, de temperatura. Eh, manténganse calientitos y cuando salga el sol, si es que hay sol, pues pónganse ahí como, como decían, como cachoras, ¿no? <ríe> Tomando el sol así para, para agarrar energía. Jessica Villagómez López, buenos días, sí, mucho frío, Jessica. Te mandamos un saludo en donde te encuentres y lo que andes haciendo. Y bien, pues los temas de lo que pasó este fin de semana. Hay noticias interesantes, en particular para los ensenadenses. Hay una noticia muy importante que tiene que ver con la comparecencia que tuvo el presidente municipal de Ensenada y parte de su equipo de trabajo ante una de las comisiones, la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, para eh, definir detalles y dudas que tenían las, las y los diputados en torno a el presupuesto de egresos eh, y la ley de ingresos, específicamente, la ley de ingresos que tiene previsto el Ayuntamiento de Ensenada para el siguiente año. Ya lo habían, eh, ya había tenido una comparecencia anteriormente allá en Mexicali, pero surgieron algunas dudas derivadas también de una serie de cartas que estuvieron enviando eh, diferentes personas. Entre ellas, por ejemplo, una carta que envió la regidora del Partido de Acción Nacional, Brenda Valenzuela Una carta que envió un eh, grupo, ciudadanos de, grupo ciudadano de Baja California, algo así Otro grupo cultural y expresiones de representantes de diversos organismos Como el CCE, Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada Que también envió un oficio al Congreso del Estado, todos en el mismo tono relacionados con, con eh, preocupación por el tema de cómo venían establecidos ciertas eh, formas de cobro que, que pretende hacer el ayuntamiento para el próximo año y que les parece excesivo, sobre todo eh, porque se brinca de golpe de una tarifa, a veces en, en algunos rubros en cero, hasta cientos de, de los conocidos como UMAS, las unidades de medida y actualización, que son una nueva forma que vienen siendo como las CURP del, del cobro de dinero, los UMA, no sé si los conocen, los UMA, que son como una cifra fija, bueno, fija que va, fija que va cambiando conforme va, avanza el tiempo. Es decir, es como un estándar de una, de una medida de cobro que se calcula cada año una actualización por el tema de inflación y se va actualizando, y se va, valga la redundancia, actualizando de manera automática. Ese fue uno de los temas que me llamó la atención porque refieren que el ayuntamiento agregó UMAS a los cobros, es decir, en lugar de, de dejarlos como están, porque de manera automática se incrementan anualmente, le puso más UMAS a algunos cobros, y esto no nada más incrementa el pago de diversos eh, servicios de gobierno o tributaciones de gobierno, sino que pues también van a ir adicional a esos pagos, van a subir todavía cada año constantemente, entonces una... Una estimación de que, ¿sabes qué? Le, le, le dijo una diputada al, al alcalde en esta comparecencia, creo que estás un poquito pasado, <ríe> casi casi le hice pasado el lanza, <ríe> pero estás un poquito medio medio fuerte, tu, tus cobros vienen, ¿no? Y ahí estuvieron los, los eh, representantes de diferentes áreas del gobierno, de las áreas financieras, de tesorería municipal pues tratando de explicarle a los diputados y las diputadas, de justificando vaya cómo era el que están haciendo todos esos aumentos, quedaron al final de cuentas después de una serie de expresiones estuvo, estuvieron muy interesantes, fue el sábado después de una serie de, de, de intercambio de ideas pues quedaron en, en, la idea, en la idea de que esta semana va el alcalde a replantear la situación de los, de los cobros que pretende hacer para el próximo año ante el cabildo y pues esperan en el Congreso del Estado que venga esta reflexión inter interna del Ayuntamiento de Ensenada de repensar la situación económica de la población, de la necesidad en la que nos encontramos de no tener gastos adicionales a los que ya estamos teniendo, pues eh, vuelvan a enviar una tercera tercer propuesta de eh, ley de ingresos bajándole el nivel en, en, varios, en varios rubros. De no ser así. Varios diputados, ya incluso uno de ellos, manifestó que no estará apoyando esta iniciativa porque les parece excesiva. Ahí estará, ahí estará esta semana este tema de suma importancia para Ensenada porque pues, viene a, a impactar en todos los niveles, desde las grandes empresas hasta las pequeñas empresas. Todos, A todos les va a subir en diferentes, en diferentes categorías y por ello la... La, el cuestionamiento desde el Congreso del Estado. Karina Navarro recomiendo cobijas hechas de polar fleece o flis, ¿cómo se dirá? Flis cariño, muy calentitas para este frío. No las conocía esas esas cobijas, pero las vamos a buscar para ver si si nos conseguimos una porque si sí está bastante helado. Hay unas que son muy livianitas, ¿verdad? y que son muy calientitas, livianitas y calientitas, no como las del tigre, que son pesadotas y calientes. No se puede uno ni mover, siente que está uno así como como momia de Egipto, apretado y, y, no, y sin poder moverse, pero al menos duerme uno calientito, ¿no? Bien, continuamos con la información. Eh, desde el ayuntamiento de Ensenada mencionan que arrancó una, un evento que se llama Navidad en el puerto 2021, que este evento... Va a tener una duración de varios varios días, bueno, algunos días. Aquí hay una imagen que nos mandan acompañando este, una de las imágenes acompañando el comunicado. Donde mencionan que acudieron familias a disfrutar de este festival navideño ahí en Esplanada del Centro Estatal de las Artes este domingo. Niños y adultos pasaron la tarde del domingo en la Plaza de las Artes donde se llevó a cabo Navidad en el puerto organizado por el gobierno municipal en coordinación con el Centro Estatal de las Artes de Ensenada. El alcalde de Ensenada, Armando Ayala, comentó que las personas de todas las edades disfrutaron de este programa artístico-cultural, cantos de villancicos, bailes navideños, flamenco, ballet y hasta juegos mecánicos, así como un concurso de nacimientos con participación de escuelas, iglesias, empresas y asociaciones culturales. Esta, este evento va a estar disponible hasta el 6 de enero de 2022, en la Plaza de Artes del Centro Estatal de las Artes. Por lo que aún hay tiempo para que quienes deseen acudir con los niños y las niñas. Aprovechen que todavía pues, están ahorita de vacaciones en la escuela. Además del Festival Cultural y los Juegos. Hay ventas de comida, artesanías, música y la tradicional fotografía con Santa Claus. Quien está recibiendo las cartitas de los niños para esta Navidad. Miren, tienen hasta Santa Claus ahí. Así que aprovechen para que lleven a los niños y le entreguen personalmente la carta a Santa y les pueda traer sus regalos si es que se portaron bien mencionan que los horarios de la feria serán lunes, martes, miércoles y jueves de 4 de la tarde a 8 de la noche y viernes y sábado y domingo de mediodía a las 8 de la noche en dicha sede ubicada en avenida Club Rotario y Boulevard Costero, ya se ya si ustedes conocen la ciudad de Ensenada, sabrán que es un lugar muy céntrico, este centro estatal de las artes en la parte, en la parte turística. Bien, ahí está la invitación para este, para este festival que seguramente, muy probablemente, por ahí del jueves van a tener que suspenderlo porque hay un pronóstico muy marcado desde la semana pasada de lluvias para esta semana y que se recorrió un poco porque inicialmente estaba pronosticado para el miércoles, pero... Ahora se recorre para jueves la lluvia, pero bastante lluvia, 17.8 milímetros de lluvia el jueves. Lo que se estima, esto es más agua de la que nos tocó la, hace unos días. Y también el viernes hay pronóstico de lluvia. Una pequeña pausa, un pequeño eh, respiro el día 25, el sábado 25 de diciembre, donde no hay pronóstico, pero luego otra vez lluvia el domingo y lunes entrando ya la, la siguiente semana, ya cerrando el, el mes de diciembre. Así que tendremos una semana muy húmeda y nada más nos dará tregua el clima por estos tres días, lunes, martes y miércoles, y luego ya se va a venir un poco de agua. Lo que tengan previsto hacer al aire libre, pues háganlo entre hoy y el miércoles porque va a bajar también la temperatura eh, de 21 grados la máxima esperada el miércoles a 16 grados la máxima esperada el jueves con la entrada de, este, de estas lluvias. Bueno, continuamos con la información de los comunicados. Protección Civil, hablando del tema de lluvias, ha, estando, ha estado haciendo una serie de entrega de informa, información, de folletos o de engomados en diferentes viviendas en Ensenada que están ubicadas en zonas de alto riesgo, en causas de arroyos, en zonas de laderas que tienen mucho... Eh, riesgo o están muy vulnerables a alguna situación eh, peligrosa derivado por los, de los peligros por estas zonas, la Coordinación Municipal de Protección Civil le pide a las personas que viven en invasiones o áreas consideradas como de alto riesgo a que respeten las indicaciones que emiten las autoridades Julio César Obregón, titular del área, menciona que personal de la dependencia a su cargo ha procedido a notificar alojamientos considerados como peligrosos, sobre todo por estar en temporada de lluvias. Como parte de las labores de prevención, se han localizado asentamientos irregulares en zonas cercanas a la presa, arroyos de la localidad y por las inmediaciones de la Nueva Inglaterra en la Colonia 89, por mencionar algunos puntos. Menciona que en algunos casos ya están notificadas las viviendas y en otros se estará llevando a cabo el procedimiento correspondiente a fin de informar a las familias sobre los peligros que corren. Pues ahí está el llamado que hace Protección Civil. No sé hasta qué, hasta qué punto llega este asunto, porque es extensivo el tema de las invasiones en la ciudad de Ensenada, el tema de invasiones en cauces de arroyos, en, en, el, en, el, en la presa, o sea, en lo que es el vaso de la presa, parte de lo que, de lo que llega el agua cuando llueve y que se acumula ahí, bueno, ahí también hay, hay gente viviendo y es pues muy peligroso. No sé si hay un punto en el que el riesgo es, es lo suficientemente elevado como para que la autoridad ya diga, ¿saben qué? Ahora sí vamos a movernos de aquí porque está en riesgo la vida de las personas que muchos de ellos también no nada más son adultos los que viven ahí. Hay, hay casas en donde hasta viven niños que están en este alto riesgo de que tengan algún incidente. Saludos, Felipe León, muy buenos días. Te enviamos un cordial saludo en esta fría mañana. Esperemos que todo esté yendo bien por allá en el trabajo. Con estas eh, lluvias que tenemos en puerta para esta, esta semana, mediados de esta semana. Otra información, pasamos al tema de gobierno del Estado. La gobernadora Marina del Pilar otorgará, dice, apoyo universal para personas con discapacidad. Es una, un comunicado que envió el fin de semana donde está dando a conocer este programa de apoyo para personas con discapacidad. ¿En qué consiste? Estuvo en un evento allá en la ciudad de Tijuana, más de 5 mil personas asistieron a esta jornada realizada en la colonia Mariano Matamoros, donde menciona que la prioridad de este gobierno del Estado es apoyar a las comunidades más vulnerables como las personas con discapacidad, ya que, primero los pobres, dice. Por lo tanto, y en común acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentará al Congreso del Estado una iniciativa para dar apoyo universal a las personas con discapacidad en la entidad. Una acción que va acorde a las políticas sociales de la Cuarta Transformación, refiere la gobernadora, en la que se ha dado prioridad a los que menos tienen lo que ha representado una reivindicación social, a su punto de vista. Menciona que el gasto social para el 2022 propuesto ante el Congreso integra además una inversión de sin precedentes en infraestructura y que se trata de un proyecto de presupuesto de $62,878 millones de pesos que entre otras cosas representa un impulso histórico a los apoyos que reciben las personas con discapacidad. También menciona que envió a los diputados que integran el Congreso del Estado el proyecto de ley de ingresos y presupuesto de egresos 2022 Cuyos ejes son el aumento de la autonomía financiera, el impulso a la inversión por el tema de ingresos fiscales, un control presupuestal efectivo y procesos de reestructuración en los organismos operadores de agua y también en el Istecali. Cali. Eso está interesante. Reestructuración en las comisiones estatales del agua y reestructuración en Istecali. Cali. Ya posiblemente después den detalles de cómo va a ir esta reestructuración que ya nos adelantaron. Que entre la reestructuración que tienen prevista para las comisiones del agua es subirle a las tarifas del agua para que les alcance para poder hacer lo que quieren hacer, reparaciones, dicen, y mejoras al servicio, dicen. <risa> bueno, en otra información vamos al tema de la pesca y acuacultura en el Alto Golfo. Hay también comunicados referente a este rubro muy importante, el de la pesca en nuestro estado de Baja California nos acompaña con una fotografía de la zona del Golfo. A través de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, el gobierno del estado menciona que va a dar alternativas de desarrollo pesquero y acuícola en el Alto Golfo de California. Esto lo hacen a través de la titular de la Secretaría de Pesca, Alma Rosa García Juárez. Menciona que en unas cuantas semanas han tocado puertas posibles con funcionarios federales y estatales para atender la necesidad de los pescadores y acuacultores o acuacultores, dice, de la región. Dice la funcionaria, nos queda claro que en el mar de Cortés debe seguir siendo el acuario del mundo, pero ya no puede seguir siendo un laboratorio de prueba y tenemos que ofrecer soluciones a quienes viven de la pesca y pueden pueden encontrar, <coughs> perdón, una alternativa viable en la acuacultura. Sostuvo que se debe respetar la naturaleza mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos que son de todos, pero también es prioritario generar alternativas de supervivencia de las organizaciones y las personas que viven del mar. Recordó que las restricciones que desde hace algunos años impuso el gobierno federal han provocado efectos que aún se pueden revertir ya se ha dialogado con las dos federaciones de pescadores en San Felipe, así como con la comunidad Cucapá, para involucrarlos en una política de pesca responsable y de acuacultura. Y esta también es la intención que tienen para el servicio de turismo náutico y la pesca deportiva. Una de las primeras acciones que quieren hacer en conjunto con el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, el INAPESCA, es la realización de cursos de capacitación en San Felipe, para pescadores y acuacultores, en temas como conceptos básicos para un plan de negocios, principios técnicos en acuacultura, evaluación de proyectos, cultivo de crustáceos y moluscos, entre otros. Con la etnia cucapá, también menciona que la relación va a ser abierta y cercana con sus representantes, a fin de atender de manera inmediata temas prioritarios para ellos, como la próxima temporada de la curvina Golfina, para la que se habrá de apoyar con la rehabilitación del camino de acceso a el Sanjón, que es su zona de pesca. Unos temas que son recurrentes en cada temporada, en especial para la comunidad Cucapá, que eh, le ofrece el gobierno del estado, habitualmente mantenimiento a estos puntos, a estos caminos de acceso a zonas de pesca. Y el tema también de la restricción por la situación del inminente el riesgo de desaparición de la vaquita marina y las medidas que ha estado tomando el gobierno federal desde el gobierno de Enrique Peña Nieto para proteger a la especie, lo que ha impactado el, la actividad pesquera que está suspendida o restringida de, de manera muy marcada ahí en el Alto Golfo de California, de la región de San Felipe, los pescadores que han tenido muchas dificultades para sobrevivir. Y que también se suma a este tema de la actividad ilegal de pesca de totuaba para la venta ilegal o trasiego ilegal de totuaba de buche de totuaba que se ofrece hacia el mercado principalmente de Asia. Toda una red de tráfico de buches de totuaba una especie que recién estaba o está recuperándose luego de lo, del trabajo de, de recuperación que implementó el gobierno a través de apoyos a la investigación de crianza de Totoabas en la universidad y que se comenzaron a, a repoblar estos, estos peces tan codiciados y que estuvieron a punto de extinguirse por la sobreexplotación y otra vez ahora con el tema de, de la pesca ilegal. Bueno, traen, un, traen una situación ahí, no sé si han visto las noticias a nivel nacional del tema de la consulta de la revocación de mandato que el Instituto Nacional Electoral, luego de que le recortaron su presupuesto para el siguiente año por el orden de casi cinco mil millones de pesos, que dijeron, ¿saben qué? Es que no nos va a alcanzar para hacer la consulta como se tenía previsto, así que tenemos que posponer la consulta de revocación de mandato porque no hay las condiciones financieras suficientes para garantizar un proceso como se esperaba, ¿no? con la cantidad de, de urnas y con toda la logística que implica. Esta declaración que hicieron los, el Consejo General del INE, que todos lo, lo, lo aprobaron, eh, en su mayoría al menos, pues no dejó contento al gobierno federal, porque es uno de los temas que más ha mencionado y que mencionó en su campaña el presidente de la República, de que a mitad de su mandato iba a someter al pueblo de México el tema de que si querían que siguieran el gobierno o no. Entonces hay molestia, particularmente por la, eh, los eh, gobierno de la Cuarta Transformación, los representantes del Partido Político Morena en específico. También creo que el PT, por ahí se sumó algunas declaraciones, en donde quieren incluso hasta llevar a juicio político a miembros del INE por eh, decir que se va a posponer el tema de la revocación ante la, la incertidumbre de que se pueda eh, hacer de la manera de la manera adecuada que ellos consideran, ¿no? Entonces traen un, traen un rollo por ahí en este tema, y todo lo que, todo tiene que ver al final de cuentas, con la distribución de los dineros, ¿no? Y en esa distribución de los dineros, pues también están los presupuestos, como lo que hablamos ahorita, de lo que pretende recaudar el Ayuntamiento de Ensenada, todas las diferentes dependencias, lo que, lo que buscan. Gastar en, al interior del gobierno del estado, las paramunicipales, las paraestatales, en fin, todos andan repartiendo ahorita el dinero a fin de año, hasta bonos y demás, ¿no? <ríe> ya, vimos, ya vimos estos premios que, que aprobó el ayuntamiento en, en el mes de septiembre de anillos de oro para los burócratas aquí en Ensenada por el orden de, de más de un millón de pesos. En fin, el asunto es que pues están ya manejándose cifras en diferentes eh, rubros, y uno de ellos fue el fin de semana el tema de la aprobación de la distribución del financiamiento público de los partidos políticos nacionales que aprobó el Instituto Nacional Electoral. El Consejo General del, I del INE aprobó la distribución del financiamiento público federal para el ejercicio del siguiente año para siete partidos políticos nacionales con registro a partir de un importe de $5,821,851,704 pesos que se asigna a partir de la fórmula establecida en la Constitución. Recuerden que los partidos políticos tienen eh, ingresos públicos año con año. Entonces, esos ingresos van por ese orden, casi 6 mil millones de pesos. La distribución queda de la siguiente forma. Para su sostenimiento de actividades ordinarias y permanentes, mil millones 5,543,960,204 para el tema que se llama actividades específicas 166318.806 pesos. Para lo que se le llama como franquicia postal 110879 no, 110 millones El anterior le dije 116 166 no, son 166 millones el anterior y la franquicia telegráfica 693490. Todo dando el total de 5,821,851,704. ¿Cómo se reparte por partidos políticos? ¿A cada uno cuánto le toca en, en global? Tenemos aquí en actividades ordinarias el partido Acción Nacional, 1,028,601,585 millones. El PRI, 1.007.866.142. El PRD recibirá 396.337.493. El Partido del Trabajo, 378.804.127. El Partido Verde, 474.31.233. Movimiento Ciudadano, 542.122.562. Y Morena recibirá 1.716.000. 197.062 pesos eso nada más en actividades ordinarias ahora en actividades específicas se agrega otra cantidad que ya mejor ni se la leo porque está muy largo esto eh, que dan un total de 166 millones franquicia postal 110 millones franquicia telegráfica 693.000 y liderazgo político de mujeres 166 millones lo que se destina en global a todos los partidos políticos es una cantidad considerable ...de dinero que está basado en la Constitución... Eh, ...y en la Ley General de Partidos Políticos... ...este monto para el sostenimiento... ...de actividades de los partidos políticos. Pues ahí está... ...la distribución del dinero... ...también se aprobó... Un, ...por unanimidad en esta sesión... ...que fue el fin de semana... ...el proyecto de acuerdo del Consejo General del INE... ...por el que se expide el instructivo... ...que deberá observarse... ...para la obtención de registro... ...como Agrupación Política Nacional... ...para el 2023 así como diversas disposiciones relativas a la revisión de requisitos que deben cumplir para dicho fin. Cada año cambian las circunstancias de cómo se pueden conformar los partidos políticos y también eh, las conformaciones de partidos locales. ¿eh? Aquí en el caso de Baja California hay varios eh, que se han anotado ya, cerca de ocho, creo, eh, diferentes agrupaciones que están buscando crear un partido político en Baja California para contender en las próximas elecciones en 2020 que son 2024, bueno, también están haciendo este, este especie de, de instructivo. Otro asunto que se abordó en el INE el fin de semana fue que durante la sesión extraordinaria el órgano electoral desechó cuatro denuncias que se presentaron respecto de procedimientos de remoción de consejeras y consejeros electorales integrados con motivo de diversas denuncias presentadas en contra de los institutos electorales de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En otro asunto, durante la sesión, el secretario ejecutivo del INE Edmundo Jacobo Molina presentó el segundo informe que da cuenta de las actividades a cargo del instituto relativas a la organización de procesos electorales locales ordinarios en este año que se celebraron en General Suazua, Nuevo León, en Nextlalpan, Estado de México, Guayma, Yucatán, San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, Iliatenco, Guerrero y Tlaxcala. En este informe se destaca la elección de la Yesca en Nayarit, así como la senaduría en la misma entidad, celebrada el pasado 5 de diciembre, dando cuenta de las distintas etapas procedimentales en las que se encuentran actividades que realizan debido derivado del voto en el extranjero. Este tema del voto en el extranjero también va a ser un tema muy interesante que estaremos viendo en el siguiente proceso electoral. Así que atentos con ese con ese tema del, del voto de los mexicanos en el extranjero, que son muchos, ¿no? El documento también mencionó que para los procesos electorales locales al INE le corresponde, entre otras atribuciones, la capacitación electoral y la ubicación e integración de casillas, además de otras atribuciones exclusivas como el padrón electoral y las listas nominales y, por supuesto, la administración de tiempos del Estado en radio y televisión. Son algunos de los temas que se abordaron el pasado fin de semana, viernes específicamente, ante el Consejo General del INE. Bueno, allá en la ciudad de Mexicali están haciendo una serie de remodelaciones en el centro histórico. Recuerden que le están dando también una especie como creando un Chinatown en Mexicali por todo este vínculo que se tiene con, con la comunidad china. Y anunciaron el fin de semana que estuvieron en un recorrido a una de las obras de remodelación que se están haciendo hoy en Mexicali, que es la Avenida Juárez donde dicen que el día de hoy lunes 20 de diciembre se va a abrir a la circulación esta <coughs> zona de la chinesca de la capital del estado avenida juárez esto mencionan que va a beneficiar a los usuarios y comerciantes de la zona centro de la ciudad de mexicali el titular de la secretaría de infraestructura desarrollo urbano y reordenación territorial la sidurt arturo Espinosa jaramillo mencionó que al inicio de la administración se comprometieron a la apertura de los trabajos de modernización por lo que el equipo de la SIDURT, la Cest, Cespem, CFE y Telnor trabajaron a marchas forzadas para cumplir en tiempo. De cualquier forma nos quedan acciones de obras complementarias que estaremos ejecutando en las próximas semanas. Pedimos su precaución en el uso de esta vialidad, ya sea transitando en vehículo o peatonalmente. La meta de dar paso vehicular ya fue lograda dijo el funcionario, en esta zona de la chinesca y si, no sé si alcanzan a ver, allá al fondo de la calle se ve como una estructura precisamente de entrada a esta zona de la, de la chinesca esas es son las remodelaciones que están haciendo allá en la Ciudad de Mexicana, y quieren nada, todos, todos seguimos paralizados <ríe> ya ven que circuló esta situación de, de una falta de pago a los trabajadores de las obras que están haciendo ahí en el Parque Revolución y en la zona de la Plaza Cívica que, que se manifestaron, que dicen que ya lo van a arreglar, que ya se les va a pagar en tiempo. Y en fin, todavía seguimos, ¿no? Stand-by, Ensenada estamos en stand-by, en espera de que avancen y se concreten las obras que están en curso. Ecología y medio ambiente del Ayuntamiento de Ensenada emite recomendaciones para reducir los desechos en esta temporada de fiestas. Sí, es verdad, tenemos muchos desechos no nada más de los regalos también de las de las comidas y de todo lo que consumimos en esta temporada de festejos navideños y de fin de año y de día de reyes y demás guadalupe reyes que le llaman bueno están anunciando que buscan fomentar un consumo responsable durante la temporada de fiestas decembrinas y de nuevo año entre la comunidad de encenada por lo que la dirección de administración urbana ecología y medio ambiente emite recomendaciones para los ensenadenses en este tema. El subdirector de esta dependencia, Oscar Quiñones Uribe, menciona que los meses de diciembre y enero son los más esperados del año, pero también los que mayor impacto ambiental tienen en materia energética, uso eléctrico y de combustible, y generación de desechos orgánicos e inorgánicos, por lo que es necesario tratar de reducirlos. Primeramente, mencionan que es importante tomar en cuenta que existen varios centros de reciclaje en la ciudad y por ello se invita a la comunidad a separar sus residuos y entregarlos debidamente en los puntos de recolección. Puede ser cartón, vidrio, plástico, aluminio, papel, electrónicos, de oficina y del hogar, focos, pilas, entre otros, como cáscaras de frutas, verduras, cascarones de huevo, café de grano, por citar algunos de los desechos. Es bueno ser consciente de toda la basura que generamos día a día, pero comenzar poco a poco con la separación e irnos acostumbrando, como con las bolsas de reuso cuando vamos al supermercado bueno ya tienen tiempo diciéndonos que el tema de la separación verdad pero todavía no hemos visto esa separación ya en la práctica en la recolección general de basura el funcionario menciona que en cuestión de las fiestas primero es mejor consumir local y evitar gastos de embalaje no gastar en envolturas de regalo y al menos reutilizar materiales que ya se tengan en casa como cajas papel y de ser posible bolsas de regalos de otros años ya que se trata de no gastar y no generar aún más basura. Yo conozco a varios que, que coleccionan ahí cajas de regalos de fechas pasadas, así que mmm, seguramente muchos, muchos lo hacen. Reciclar los regalos. Menciona que es mejor utilizar luces LED también para la decoración de la casa y el árbol de Navidad. Gastan menos energía. En caso de ya, de ya tener materiales para adornar con motivo de las fechas, es mejor instalar lo que ya se tiene y evitar gastos extra el subdirector de ecología y medio ambiente también hizo referencia a las vajillas desechables y en ese sentido recomienda evitarlas en la medida de lo posible u optar por los desechables de cartón en lugar de los de foam, ya que estos tardan más en degradarse o unicel este, este tipo de desechos y estas recomendaciones son las que hace el funcionario en relación a este tema, porque los desechos urbanos aumentan desde las cifras que maneja un 25% con respecto a otros meses. Reducir, reutilizar y reciclar es la recomendación que hacen a la población de Ensenada para estas fechas decembrinas. En otra información, el gobierno del Estado anuncia que habrá infraestructura portuaria en Ensenada para detonar el crecimiento económico del puerto. El gobierno del Estado dice que coadyuvará con la Administración del Sistema Portuario de Ensenada para impulsar obras de infraestructura en beneficio del Estado. Esto lo da a conocer a Arturo Espinosa, secretario de la CIDURT, quien tuvo una reunión con autoridades de la Administración del Sistema Portuario Nacional conocido como Acipona, de Ensenada y de la Secretaría de Marina del Gobierno Federal, en la que se dieron a conocer importantes inversiones en infraestructura para los puertos de Ensenada y el Sausal. Menciona que se realizan gestiones para invertir en la ampliación de la terminal de contenedores y la terminal de cruceros turísticos de Ensenada 2000, en 2022, así como en los muelles de pesca en el Sausal durante el próximo año. Interesante esta obra, ¿eh? Ampliación en la terminal de contenedores, ampliación en la terminal de cruceros turísticos y también trabajos en los muelles de pesca del Sausal. Ya veremos las obras en, de qué envergadura son, ¿no? Menciona que con inversión privada se proyecta la ampliación de la Ensenada International Terminal EIT para realizarse en dos fases, lo que incrementará la capacidad de operación hasta en un 50%. Expuso también un proyecto de la ruta de ferry de pasajeros y traslado de carga desde el puerto de Ensenada al puerto de San Diego. Este es un tema que tiene muchos años también, y si se concreta, va a ser muy interesante ver esta conexión por ferry. Además, se habló de inversiones en el centro de control de tráfico marítimo, la zona de actividades logísticas, la ampliación de patios de almacenamiento, áreas de control de acceso, equipamiento e instalaciones, la construcción de oficinas operacionales en el puerto del Sausal y el centro regulador de transporte. El puerto cuenta con equipamiento y protocolos para salvaguardar, salvaguardar la seguridad del mismo, así como infraestructura de inspección aduanera, equipo para emergencias y diversas obras de modernización para los puertos de Ensenada y el SAUSAL. En la reunión estuvieron presentes autoridades de Asipona, de la Secretaría de Marina y representantes del concesionario. Está el anuncio y las promesas que tenemos para el siguiente año en lo que respecta al desarrollo portuario. Otro asunto que tiene que ver con el tema de la Fiscalía General del Estado que se reunió con la Red de Mujeres Gestoras de la Paz en trabajos de coordinación para el tema de la violencia de género. Una de las vertientes que tiene la Fiscalía General del Estado es el prevenir conductas que propicien la violencia de género y atender de manera pronta casos denunciados ante la autoridad por lo que fortalecen programas en materia de prevención del delito, atención y seguimiento a querellas interpuestas por las víctimas. El punto medular en la información que se proporciona a las mujeres a través de la Dirección de Prevención Ciudadana del Delito y la Violencia de la Fiscalía General del Estado es acentuar la importancia sobre detección y acción ante comportamientos agresivos en el núcleo familiar y en el entorno que las rodea. Las mujeres que son víctimas de violencia, en la mayoría de los casos, son maltratadas desde etapas muy tempranas de su vida. Las más comunes inician en la adolescencia, durante el noviazgo, hecho que de no ser detectado, atendido y frenado a tiempo, puede culminar en fuertes agresiones que desencadenan en hechos fatídicos. La violencia psicológica y física es más frecuente en las parejas jóvenes que en las adultas. Aún así, en ambos casos, es un factor preocupante la normalización e invisibilización de la violencia, hecho que influye en la disminución en estadísticas oficiales sobre denuncias y solicitudes de apoyo denuncian muy poco y esto hace que la realidad no se vea como es ante esta situación la fiscalía general del estado durante el 2021 impartió 330 pláticas a nivel estado de concientización y prevención de violencia y la delincuencia con 6.345 mujeres que recibieron estas pláticas, 15,565 mujeres atendidas en 764 pláticas de cultura de la legalidad, mientras que en materia de prevención de trata de personas hubo 774 asesorías en las que asistieron 16,519 mujeres, son las cifras que maneja la fiscalía. Para reforzar las acciones cuentan con la red Mujeres Gestoras de Paz, integrada por 300 representantes de diversas colonias prioritarias de los seis municipios del estado. La labor que hace esta red es multiplicar información sobre cómo evitar ser víctimas de violencia de género en diversas modalidades, generar autoestima, valor, manejo de emociones, brindar apoyo, cultura de la denuncia al 911 y 089, así como a dónde acudir en caso de sufrir o tener conocimiento sobre cualquier tipo de abuso contra mujeres y niñas. Es el reporte que dan de este trabajo en conjunto para el tema de combate a la violencia de género a través de la colaboración entre la Fiscalía y este organismo que se llama Red de Mujeres Gestoras de Paz En otra información del fin de semana acciones de la Fiscalía General del Estado en Ensenada menciona que hubo un despliegue policial y actos de investigación de la Fiscalía General de Baja California, logrando la detención de tres personas por distintos ilícitos en Ensenada. En el primer caso, la unidad especializada en narcomenudeo arrestó a Víctor Manuel N., de 52 años de edad, quien aparece ahí en la imagen, tras ejecutar una orden de cateo en el domicilio número 270, localizado en el fraccionamiento Costa Azul. El agente del Ministerio Público, y elementos de la Guardia Estatal de Seguridad mencionan que llevaron a cabo la inspección mientras que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional resguardaron el predio donde el personal de la Fiscalía aseguró escuchen ustedes todo lo que tiene que ver con este operativo y aseguraron, dice, 14.79 gramos de marihuana 14.79 gramos de marihuana que de derivaron en la detención de esta persona me parece muy. No sé. En otra acción, dicen la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación. Déjenme le cambio la, la imagen, ahí está. Eh, llevaron a cabo eh, detuvir, la detención de Jorge Arturo y Juan Ramón N., ambos de 53 años de edad, por poseer un vehículo robado en Tijuana. La movilización tuvo lugar sobre el Boulevard Costero y Miramar cuando fueron intervenidos a bordo de un pickup Ford Truck F-350 color blanco. De acuerdo a lo informado por el radio operador de C4, esta unidad contaba con el reporte de robo del pasado 10 de diciembre de este año. El par de sujetos y el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público para la investigación correspondiente. Es el reporte que manda de las detenciones que hicieron eh, este, en estos días a través de la Fiscalía, pero me llama la atención esta, todo este operativo por los 14 gramos de marihuana para esta persona. Bueno, pues ya estamos en temporada de festejos navideños, de posadas y demás. Hubo una posada que organizó ahí en Maneadero, este fin de semana, la diputada Montserrat Murillo. Aquí le comparto una imagen de las personas que estuvieron asistiendo ahí. Hubo regalos y buenos deseos, dice la diputada, quien celebró con niñas, niños y adultos residentes de la delegación de Maneadero esta posada la diputada corresponde su distrito al distrito 17 que es San Quintín y parte un, una parte de Maniadero que abarca este distrito menciona que aprovechó el momento para tocar temas inherentes a la comisión de educación que preside en la actual legislatura hay mucho por hacer por la niñez de los cinturones de mayor pobreza en Ensenada menciona la diputada en este comunicado Qué más menciona, adelantó que el próximo año se realizarán en Ensenada un foro educativo con la participación de diputados federales y senadores de otras partes del país. Informó también que en el Congreso de la Entidad hay varios proyectos encaminados a impulsar la educación de niñas y niños como maestro sombra en las aulas, así como la inclusión del lenguaje de señas en todas las instituciones públicas del Estado. Mesa por mesa, la diputada de San Quintín tuvo la oportunidad de escuchar a los representantes a los presentes, perdón, al tiempo en que habló sobre la importancia de seguir impulsando el desarrollo y crecimiento personal a través de valores familiares. Hizo entrega de diversos apoyos y gran cantidad de regalos para las personas, niñas y niños que residen en diferentes colonias adyacentes al poblado de Maneadero, San Carlos y Cañón Buenavista. El evento se llevó a cabo la tarde del viernes en el Salón Terra, sede del ejido nacionalista Sánchez Tabuada. Al mismo tiempo, agradeció con gran calidez la asistencia de las y los presentes a quienes les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo pues ahí está este evento que presidió la diputada Montserrat allá en la ciudad de en el poblado perdón de Maneadero Montserrat Murillo bueno a ver tenemos aquí creo una situación Ah, a ver Dice aquí que nos sacaron de las, del aire, como bien eh, predijo Karina Navarro. Así que vamos a, a reiniciar ahorita, a reiniciar con lo, otra, otro bloque del noticiero para continuar con ustedes. Regresamos en un momento.